Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el momento en que desconocidos sustraen baterías a un vehículo en un hecho registrado en la calle 2, casi esquina Inver, del sector Hermanas Mirabal en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El afectado al ser cuestionado narra lo sucedido. La batería de la agua, tengo la agua parada en el frente de mi casa, ahí, en, en contén ahí y viene un delincuente de y me la lleva la batería. ¿Cómo ahora fue esto? Cremé. Eso fue a las 4 y 24 de la mañana. 4 y 24 de la mañana. Mm -hmm. eh, ¿Qué tipo de batería fue el robó? Una batería cometa. ¿Qué hizo él para, para penetrar? Nada, eh, vino de por ahí, de la, de, la, de la calle 2 para abajo, y vino y dio la vuelta aquí mismo cuando estaba la guagua. Eh, rondió la guagua y cuando parece que cayó una llave. Y abrió la, llave, abrió la guagua. ¿Cómo la el vehículo? Entonces? Lo violentó, correcto. Es la sí. primera sí. vez que ustedes ya le roban. Otra en otras ocasiones me robaron también Y me da la idea de creer que fue, el mismo que me robó La batería fue que me robó un dinero también de ahí se le habían robado aquí en el Sí, sí, también? sí ¿Qué dirección es esta? Calle 2, número 42, en San Chimano, Miraván Bueno, uh, bueno usted dice que no es la primera vez que le roban Ahora, ¿Qué le puede decir a la policía o pedirle, caramba? No, la policía que tenga un poquito más de cuidado con otros ladrones Que debe dar un poquito más de seguimiento Y, ¿sabes? Si no, uno tendría que hacer la justicia lo mismo por su propia mano Para NTN, su noticiero regional Jesús Daniel Villalona